tensa y su cuerpo tan fuerte que le permitan aguantar y aguantar y aguantar. Todo hombre quiere ser capaz de llenar aquellos sueños. Él quiere saber que puede tener relaciones por tanto tiempo como desee, llevando a su pareja al clímax después del clímax. Ciertamente suena maravilloso, pero ¿es posible? Usted está a punto de descubrir los secretos del orgasmo múltiple masculino. Sus consideraciones acerca del potencial sexual y del poder sexual habrán cambiado para siempre. Aprenderá cómo prolongar el acto sexual por tanto tiempo como usted y su pareja deseen. Los hombres aprenderán cómo controlar sus propios cuerpos. Ellos aprenderán cómo tener orgasmos fuertes y completos sin perder sus erecciones, y también como tener múltiples orgasmos, dos, tres, o incluso más, al igual que una mujer. Sé que esto puede ser difícil de creer. Es difícil imaginar que tales poderes sexuales pueden existir para cualquiera, quizás para un veinteañero con energía ilimitada, o para algún solitario con habilidades extraordinarias, o quizás al inicio de un tórrido romance para lo cual debería ser muy afortunado. Pero no por sus condiciones promedio, no para la mayoría de los hombres con órganos sexuales normales. Parece que hacer el amor toda la noche, las veces que quiera, sin importar cuánto tiempo ha estado casado o la edad que tenga, es una fantasía. Hasta hoy, ahora, todo va a cambiar. Hoy, aquellas fantasías van a hacerse realidad. Con este programa se pretende enseñar a los hombres cómo explorar y disfrutar su sexualidad mediante formas que no hubiesen creído posibles. Quiero demostrarles que el orgasmo múltiple masculino no es sólo una parte de la imaginación de algún escritor romántico, pero sí una realidad fácilmente alcanzable. Usted va a descubrir cómo un hombre multiorgásmico puede ofrecer a su pareja un nivel de placer y plenitud más intenso que lo que cualquiera de ellos hubiese esperado. La habilidad de controlar el pene de uno, literalmente, permanecer activo toda la noche, no es el dominio exclusivo de maestros orientales. Hay cantidades de hombres que ya han aprendido a controlar sus erecciones de maneras que usted encontraría difíciles de imaginar. Estos hombres pueden tener múltiples orgasmos sin perder sus erecciones. Dos orgasmos, tres orgasmos o incluso más si lo deciden. Ellos vuelven salvajes a sus mujeres hora tras hora, noche tras noche. Ellos están haciéndolo justo ahora. Y estarán haciéndolo todavía largo rato, después que usted se ha ido a dormir. Estos hombres no son superhombres sexuales. Ellos son normales, tipos comunes. Algunos son jóvenes, algunos son maduros, algunos son altos, algunos son bajos, algunos son delgados, algunos están pasados de peso, algunos son tímidos y algunos son extrovertidos. Algunos tienen penes largos, algunos tienen penes pequeños, algunos tienen penes gruesos, y algunos tienen penes delgados. Algunos tienen sexo una vez a la semana, y algunos tienen sexo casi todos los días. La única cosa que todos estos hombres tienen en común es el deseo de satisfacerse a sí mismos y a sus parejas, y a la disciplina para controlar una técnica simple. Conozco a unos 200 de estos hombres personalmente. Ellos no son amigos o amantes, pero son hombres que han aprendido los secretos del orgasmo múltiple masculino y del poder permanente en varias terapias clínicas en las que he trabajado. En los últimos 10 años, he tenido la oportunidad de entrenar a más de 100 de estos hombres, de uno en uno, desde el principio hasta el final. El resto... Son hombres con cuyo entrenamiento y progreso he estado al menos parcialmente involucrada a través de mis trabajos clínicos. Lo que intento decir, sin querer sonar intimidante, es que he visto a muchos hombres convertirse en multiorgásmicos, al igual que he visto incrementar su poder permanente. Y hay algo sumamente importante que usted necesita saber antes de escuchar lo que sigue. Nunca he conocido un hombre motivado que no haya podido dominar las técnicas que rigen el orgasmo múltiple masculino. Nunca. Sé que cada hombre que escucha este material y sigue los ejercicios que aquí se describen, puede controlar esta técnica también. Si usted es una mujer escuchando este material, sorpresas extraordinarias y placeres inimaginables esperan por usted. Si bien escoge trabajar con su pareja mientras él aprende estas técnicas o escoge estar como espectador, su entendimiento sobre lo que significa tener sexo con un hombre está a punto de ser redefinido por siempre. Si usted es un hombre escuchando este material, usted está a punto de entrar en una nueva relación, una nueva y excitante relación con su propio pene. Usted nunca será el mismo. Los resultados son ilimitados. Beneficios para usted, beneficios para su pareja y beneficios para su relación. Cuando haya completado los ejercicios aquí propuestos, usted será un hombre cambiado. Luego que haya tenido su primer orgasmo múltiple, usted no creerá este largo tiempo esperado, pero sí creerá en usted mismo y en el poder de su propia sexualidad. ¿Qué me hace tan experta? Conozco más acerca de los penes de los hombres que lo que sabe la mayoría de ellos. Es mi trabajo. Soy sexóloga. Soy también una terapeuta sexual. Esto es alguien que enseña a los hombres cómo controlar y mejorar su desempeño sexual y a disfrutar su propia sexualidad. Para ser terapeuta sexual, usted tiene que conocer a los hombres y a sus penes. La verdad es que uno debe conocer los penes de los hombres mejor de lo que ellos lo hacen. El típico hombre sabe lo que le gusta y lo que le disgusta, conoce sus fortalezas y debilidades, y puede estar incluso profundamente consciente de sus miedos y de aquello que considera han de ser sus limitaciones. Pero desde mi perspectiva, esta conciencia es muy limitada. Cuando usted trabaja con cientos de hombres, usted ve cosas que ningún hombre pudiera ver alguna vez por sí mismo. Usted reconoce lo fácil que es para un hombre tener visión sexual de túnel, debido a las limitaciones de su propia experiencia. Usted también se dará cuenta cuán diferentes son los hombres y de cuánto hay por aprender de las experiencias de otros hombres. Yo sé lo que los hombres pueden hacer y lo que las mujeres desean. He hecho del estudio de la respuesta sexual humana el trabajo de mi vida. Yo sé lo que son las verdaderas capacidades del hombre promedio, y créame, son más de las que alguna vez pudo imaginar. Yo sé lo que las mujeres también desean, porque no soy solo una terapeuta sexual, también soy una mujer. Yo entiendo cómo se siente una mujer cuando ella está en la cama con alguien que ama, desde el punto de vista profesional, he escuchado a infinidad de mujeres acerca de sus maneras de hacer el amor, pero incluso más reveladoras. En algunas formas, son las horas que he pasado hablando sobre sexo con mujeres amigas, sincerándonos y contando la verdad acerca de lo que nos gusta y lo que queremos. Incluso una mujer que ama profundamente a un hombre puede sentirse frustrada y vacía por las limitaciones sexuales de él. Desafortunadamente, muchas mujeres equiparan el sexo con compromiso y sacrificio. Algunas mujeres regularmente experimentan la forma de hacer el amor que sueñan, pero incluso otras pocas creen que actualmente es posible. Esa es la mala noticia. La buena es que esto está por cambiar. Si usted es una mujer buscando mayor satisfacción de parte de su pareja y más comprensión para sí misma, le voy a enseñar todo lo que usted y su pareja deben saber acerca del orgasmo múltiple masculino. Si usted es un hombre que está oyéndome, quiero que me considere una entrenadora personal, alguien que pueda enseñarle las técnicas y ejercicios que cambiarán todo lo que alguna vez creyó acerca del sexo. ¿Podemos hablar? ¿Recuerda usted aquella larga conversación que tuvo con su papá acerca del sexo cuando era solo un niño? ¿Quién podría olvidarla? Fue probablemente uno de los momentos más embarazosos.